Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Finanza en Criollo. Hoy vamos a hablar sobre Monopolio, que ya habíamos subido anteriormente, pero ahora lo traemos ya que hoy arrancó la preventa, que ya se realizó, y vamos a traerle una noticia que es sumamente importante, así que por favor quédense y acompáñanos. ¿Hacia dónde tiene pensado llegar Monopolio? No tenemos límites. Hemos llegado para revolucionar el mundo NFT. En los próximos años Monopolio será referencia mundial de los juegos de NFT basados en el metaverso. Prepárate para jugar Monopolio en la vida real, porque el metaverso será nuestra nueva realidad y tú estarás listo para afrontarla como un gran inversor. Imagina el negocio que tanto has querido al alcance de tu mano, tu propia empresa, tus propios Condominios, tus hoteles, todo esto y más en Monopolio. Y lo traemos para que lo disfrutes y empieces a vivir como el gran emprendedor que eres. Para que tengas una idea de lo que tenemos para ti, aquí hay una pequeña lista de lo que podrás encontrar en Monopolio. Y esto está sumamente bueno, gente. Eventos exclusivos, PVP, destruye la ciudad de tu enemigo y gana dinero, casino, crea tu personaje, esto va a ser mortal, crea tu personaje. Llévalo de fiesta, muestra tu estatus, enseña a los demás jugadores todo lo que has logrado por ti solo Se me hace una idea tipo GTA, mortal Negocios turbios, crea tus plantaciones, soborna, vende y hazte respetar entre las demás bandas Sobre todo, no olvides blanquear tu dinero con los negocios legales Sumamente bueno se ve esto gente esto es solo el comienzo, hay mucho más por venir en el metaverso de Monopolio. Bueno, esto es lo que nos traen como a futuro. Eh, la verdad que es una idea sumamente buena. Y otra cosa que para mí los convierte en los pioneros, así como fue Axie Infinity con, con los juegos NFT que fueron pioneros así como CryptoMine con el tema de los oráculos, que fue el pionero en eso. Este juego va a ser pionero en este tipo de, de sistema, que se llama EXCEL. Monopolio es un juego hecho por y para los jugadores. Lo que te está diciendo acá es que en nuestro contrato token lo que puede hacer es básicamente, vos compras el token en los exchanges, pero no lo puedes vender, solamente lo puedes comprar y te dice, básicamente se podrá vender el token generado en, o sea, vos agarras, lo compras y no lo eh, dicen que es como un modo anti porque mucha gente en los juegos compraba el token pero no jugaba, solamente especulaba para que en un futuro cuando crezcan vendían y eso hacía que de sangre en el juego y por eso muchos proyectos y juegos NFT mueren. Porque entran gente que con mucha plata, ponerle miles de dólares, compra el token y cuando sube, venden todo y ahí hace que el precio baje y se desangra. Bueno, dice que solamente vos compras el token, lo ingresas al juego y vas a poder venderlos a los tokens generados en negocios Marketplace en el ido que es la preventa el token de preventa y el airdrops. Hacemos esto posible gracias a un sistema único de mercado de tokens, permitiendo identificar su origen y que sea posible vender cuando se haya aportado el valor a monopolio. Y acá te dejan un pequeño gráfico para que se entienda mejor. Yo compro el token en PancakeSwap y si quiero holdearlo para especular, después no lo puedo vender. Yo lo compro el token, lo invierto en negocios y en LAN, y puedo tener diferentes formas. Dentro del juego puedo vender negocios y LAN, o sea, yo compro el negocio, espero que suban el precio, y después sí puedo venderlos, y con eso vendo las ganancias y las retiro en pancakeswap Y si no, invierto en negocios, recibo la recompensa en los tokens, y puedo venderlos a los tokens, o... Gano la recompensa, lo reinvierto, o sea, yo agarro, voy ganando, con eso voy, eh, me compro otro negocio y sigo creciendo y cada vez voy ganando más, que es la idea, ¿no es cierto? Se llama monopolio porque vos arrancas con un comercio y la idea es que tengas muchos negocios, que después vos tengas un monopolio de negocios. Y otra cosa es que es sin bot. En, pre, en la preventa de LAN, IDO y LISTEN, dice un bot que no puede vender, no tiene mucho sentido, es verdad. O sea, los bots lo único que van a hacer es poder comprar, ¿no? pero no va a poder vender. Si un bot compra, no podrá vender, más bien nos ayudará a aumentar liquidez y precio. Así que, más que una contra para el juego, va a ser un beneficio. Así que, bueno, gente, la verdad que este proyecto tiene muy, muy buena pinta. Cada uno invierte y hace con su dinero lo que quiera. Pero la verdad que este juego va a ser un pionero y va a estar muy bueno. Seguramente va a crecer mucho y está pensado para que esté varios años. Así que bueno gente, muchas gracias por ver el video. Esta fue la noticia y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! Gente, esto ha sido...